siquetamos, que y que tan bueno, pues venga, ahí tenemos los arros, ¿los veis? ahí está, la nada, los auriculares, la mochila con todo cargado, y la gorra y aquí estoy, y yo, el Menda, ¿vale? así que venga, vamos a enseñar el parque de atracciones que tenemos últimamente para hacer las cuestas, voy a enseñar Cualquier atracciones para hacer la cuesta esta, que flipas, que flipas, está guapísimo, guapísimo, o sea, otra palabra, mira como tenemos esto de hojas, de la lluvia de esta noche, de manera tenemos terra negra, va a estar impresionante, impresionante, y no es que tampoco va a llover ni nada, o sea que va a estar impresionante, eh, tierra húmeda, que además es, es como arenilla, ahora, porque no, claro, ya más por allí, es como, es como zona así como un poco de arenilla tío. Eh, no hay demasiada piedra en terra Negra, no hay demasiada piedra y raíz y tal, pero, pero no hay demasiada, no es pedregosa. Monsen sería pedregoso y terra negra sería terroso, ¿no? Podríamos decir un poco esa la idea. En San Iscle de Vallaltas. Creo que lo digo, lo digo bien. San Iscle de Vallalta, creo que sí. Y por ahí por la zona de Valgorguina, ¿vale? Zona Monnegre Corredor. Creo que pertenece todavía a la provincia de Barcelona. Eso, ¿no? guapísimo, ¿eh? nos metemos por ahí hacemos el calentamiento ahora, trotando un poquito 700-800 metros hasta que empieza la cuesta y lo que haremos es que como tengo que grabar un vídeo, pues ya la primera serie, digamos, pues la haremos ya andandito y así os voy explicando un poquito el circuito y tal, ¿vale? Así que, vamos al lío a, a, poner los, a ponernos los Cárselo arreglos cansa el brazos, no lo tengo entrenado bueno, pues aquí es donde yo dejo mi botella está el hueco ya hecho ahí, ¿eh? bueno botella de bicicleta con isotónica, la dejo aquí y aquí subo y bajo, ¿vale? Y ya está, acabo de grabar el vídeo ahí, el vídeo de activaciones y cositas esas antes de la carrera. Pues venga, vamos a enseñar el caminito. Es un... Está bien porque tenemos, ¿ves? Tenemos nuestras raíces. Nuestras raíces. Aquí juntas, nuestras raíces que más o menos me las conozco donde están, pero, pero. bueno, que. Mirad dónde están las colegas, ¿eh? O sea, esto obliga a ir con cierto cuidado otra. Eh, obliga a ir con, con cierto cuidado en la parte que llegas aquí abajo, es como un descontrol total, eh, Cuando vas llegando aquí abajo, eh, aquí las tenemos, claro, tú bajas por aquí empalado, hay que bajar con moderación, ¿no? Y más antes de la carga, con moderación, así no va a hacer nada, pero tú bajas por aquí lanzado, ta, ta, ta, y bueno, sí, tienes que prever un poquito lo que te va a encontrar, pero tienes que ir como... Ya me entendéis, como cuando no sabes dónde estás pisando, que pisas un poco así plano y dices, bueno, piso, piso sin demasiado impulso, sin demasiado. No sé, es una sensación, ¿no? De que pisas como con cuidado para no torcerte un pie, pues un poco hay que ir con eso, con ese cuidado. Vale, y ya está. Eh. Seguimos, caminito. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo, mira, aquí ya le hojas, fabuloso, porque las hojas te tapan las raíces. Vale, pues aquí, ¿eh? aquí tenemos un obligado, porque se ha caído un poco de una rama árbol ¿eh? Aquí está el otro que la han retirado. Ah, vale, que era ese que se partió y lo retiraron. Llevo ya varios días viniendo aquí a entrenar. ¿eh? Y esta, pues, una rama rotada ahí arriba, que se ha caído aquí. Habría que apartarla. Mira, hostia, si ¿sí la puedo apartar. Ahora voy a apartar un poco, porque no, no quiero... No me gusta trastear la naturaleza. No me gusta pero bueno, está rota, solo voy a apartarla un poco para el lado, porque yo aquí cada vez vengo, vengo aquí de las, de las raíces, y aquí tengo que meter una frenada siempre, frenada, me meto aquí, giro, va, pa, para acá, y siempre me está entreteniendo bastante, así que voy a ver si, voy a ver si lo puedo tirar un poco, y al menos que no tenga que hacer ese giro, y pasar por el camino, digamos, natural, voy a ver si puedo, a ver si puedo, porque... porque me gusta todo salvaje, ¿no? Salvaje, pero... Pero tengo un giro ahí cada vez que lo veas. Seguido, ¿eh? está ahí arriba medio rota, pero me da miedo, me da miedo que se me caiga encima. Voy a vuelta. ¡Guau! Ah. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Para aquel lado no? ¿Para aquel lado qué va peor? Tiene que ser para allá. Voy a intentar para allá. Bueno, creo que hay más o menos... Va. Bueno. Ha mejorado... Ha, me ha mejorado muy poca cosa. Muy poca cosa. Claro, esto es fácil, es cortar esta, ¿no? Pero no quiero cortarla, solo quiero, si está rota, pues bueno, que se soltara para allá. Pero, pues nada, aquí <ríe> lo suyo sería hacerle aquí como esta. Hacerle un poco de giro, para pasar por aquí en medio, para pasar justo por este trocito aquí en medio y ya está, cortar tres ramitas y pasar un poco por aquí, ya lo haré, pasaré por aquí, pasaré por aquí agachado y más o menos me sirve, bueno, pues vamos a seguir para arriba, os sigo enseñando esto, vale, haré un corte porque está un ratillo aquí liado, hacer un pequeño corte de, de tiempo. Para que no, no se haga tan largo. Bueno, pues aquí tenemos el caminito, ¿eh? las raicitas. Es una pendiente, me parece que son 60, casi 60 positivos en 400 metros, un 15 más o menos. Un 15, medio. Hay momentos que tiene más y momentos que tiene menos. Aproximadamente un 15. ¿Cómo se hace? Pues 400 metros, lo multiplicas por 15 por ciento, me parece. Yo las ceros siempre me lío cuando lo hago, pero sé que me sale y ya está, te sale. Sí, exacto, ya es el truco. Coge los 400 metros de largo, 400 metros de largo, muy bien. Le quitan los 100, los dos ceros de las decenas y centenas queda el 4, lo multiplicas por la inclinación que tú quieres, ¿qué quiero el 15? Pues haces 4 por 15, 60. 60 positivos a de tener, eh, aquí ya tiene un poquito más, eh, 60 positivos a de tener una, una has de acumular cuando tú llegas arriba para que este ruta de 400 metros te haya dado un 15% medio. Que luego medio no es, o sea, luego varía. Momentos de todo, momentos planos, momentos para arriba, y de todo, es lo bueno de la montaña. vale, Por ejemplo, si quitamos tenemos 400 metros, vale, y queremos sacar un 10%, ya sabes que son 40, vale, pero la manera sería 400, le quitas los 2.0 y te quedas con el 4 por 10, no le falta que hagas el por ciento, claro, pero sería si hiciera los 400, vale. Entonces, haces 4 por 10% que quiero conseguir, 40 metros positivos, tienes que subir. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, quieres un 8% o un 12%? Pues coges 4 de 400 metros de largo, de distancia que tienes, lo multiplicas, por ejemplo, por 8%, por 8. No olvidamos del porcentaje, ¿vale? 4 por 8, 32. Entonces, tú en 400 metros, si tú quieres subir al 8% medio, pues tienes que haber acumulado aquí en el reloj 32 metros. Cuando tienes arriba, tienes que haber hecho 32 metros más o menos. ¿Vale? Ya está. ¿Qué quieres el 12%? Pues haces de 400 metros, te quedas con el 4. Por 12, eh, 36. 4. 4 por 12... 3 por 6, 36, 48, ¿no? 48. Tendrías que acumular para un 12% 48 metros positivos. Tú llegas y dices, mira, ahora yo llevo 40, ¿ves? Hemos empezado. 40 metros positivos, ¿vale? Desde que hemos empezado. Cuando lleguemos arriba, pues no va a conseguir 60 o 50 y pico, ¿vale? Pues es lo que tienes que ver, más o menos. que cuando tú llegues arriba, tengas, pues, esos positivos que tú has previsto. Que, por ejemplo... Yo qué sé, quieres hacer más inclinación o menos, tienes que buscarte los tramos más inclinados o menos inclinados de la cuesta. Las cuestas pueden tener dos kilómetros, pero tú coges el tramo que te interesa, ¿vale? ¿Cuánto más o menos de inclinación está bien entre el 8 y el 12? Entre el 8 y el 12 está bastante bien. Y luego el 15 está bien para entrenar las cuestas, está muy bien, pero siempre teniendo en cuenta que el 15 hay que compensarlo con otros entrenos, si tú, por ejemplo, entrenas al 15, que es bastante inclinado... ...tienes que compensarlo con otros entrenos normales... Eh, ...traileros, digamos, que tengan un poco de todo... ...¿vale? Para que también trabajes inclinación del 5 al 6%, tendidas 4, 5, 6%... ...para que también uses todo, me refiero... ...si tú, por ejemplo, dices, solo puedo entrenar plano asfalto... ...y, y del nivel al 15%, pues no va bien, no va bien porque... ...tienes el del 15, que es muy inclinado pero luego las subidas tendidas del 5% que irías eh, rapidete, que, que puedes ir a 10 por hora o algo así, eh, así es el kilómetro más o menos que te permite un poco ir rápido, no las tendrías hechas, no las tendrías entrenadas. Entonces, bueno, eso, eh, si solo puedes entrenar una cosa, cógete un 10 más o menos y ya tienes un poco todo, ¿sabes? Eh, un 10 vale un poco para todo. Que puedes entrenar inclinadas, pues coges el 15 para entrenar inclinadas. Y luego otros días, como tú vas a entrenar eh, sesiones por montaña normales, ya vas a encontrar del 4, del 5, del 8, del 10, inclinada, o sea, de, de rebote. Pues a lo mejor este tramo, pues este no tiene 15. En total contamos el 15, pero... Aquí a lo mejor hay el 7, o el 8, o el 9. Pues bueno, tienes de todo, ¿vale? Bueno, pues llegamos arriba. Se me para cuando me paro. Ya vamos, desde que hemos empezado a grabar 800 metros. Eh, qué vista más chula, ¿eh? Hace tiempo... He venido hace una semana o dos aquí ya. Antes no venía, llevaba tiempo, ya un año o dos que no venía. ¡Eh, pero mira qué guapo, ¿eh? Hacía mucho viento, en realidad por temperatura hacía 16 grados, por 16 grados no era necesario realmente traerte esta, esta camiseta que es un poco gorda, pero hacía bastante viento, entonces digo... No nos pongamos malos. Digo, si luego estamos ahí abajo, que estamos a sombra y sopla el viento, se pasa un poco de frío. Ahora estamos al mediodía, estamos en el mejor momento. Estamos en invierno ya prácticamente, pero, pero estamos en el mejor momento del día que te permite, puedes oír en corto y tal. Luego también, podría venir en pantalón corto, pero... Claro, este se nota que abriga un poco más. Al final, teniendo un poquito de más pierna, abriga un poco más. Y luego, cuando, por ejemplo, haces sesiones de, eh, de cuestas y frenas en la bajada porque tienes técnico o lo que sea, eh, fuerzas un poco la espalda, entonces es verdad que eh, ya pues esto me, me gusta este esta, esta este pantalón porque te llega hasta aquí arriba, te llega hasta aquí arriba, hasta el Michelin, Entonces va muy bien para eh, agarrarte un poquito la espalda y no, no metes ese impacto ahí cuando freno con la pequeña que vas un poco embalado, frenas, está total, ta, venga, una baja, total, ta, ta, frenas. Otra vez frenas, pues al final vas cargando la espalda, ¿no? Ya tampoco estamos muy jóvenes como para hacer todo. Bueno, pues vamos a ponerlo a hacer. Luego también se puede seguir para aquí abajo, aquí ruta, y luego hay otras tiraderas para abajo, en fin, hay de todo. Está súper guapo. Yo creo que puedo estar, pero contentísimo de las zonas que tengo para entrenar contentísimo, venga, seguimos luego grabo otro poquillo más bueno, bueno, llegamos arriba una cosita, un detallito conforme va pasando me voy acordando, digo, ah, esto lo voy a comentar hoy por ejemplo para 16 grados que marcaba el coche aquí habrá 14-15 con 14-15 eh, y esta camiseta es demasiado gorda vale, entonces me está penalizando te da calor, te agobias, luego llevo la cámara también aquí colgada, el palo, más la cámara aquí, bueno, todo cuenta. Además, luego, por ejemplo, si te pones a hacer series, hay que hacerlas con la botella arriba y sin nada. ¿Que quieres ir lastrado? Pues ves lastrado, pero si no, tú te coges y te pones la botella arriba como premio, o abajo, como quieras, ¿no? Como te guste. Yo ahí la pongo abajo, verdad. En otra la pongo arriba, ¿eh? Depende del lugar, tengo la costumbre de poner un lado o el otro, con tu isotónica, y ya digo, por ejemplo, puedes llevarte un gel, eh, yo lo llevo aquí, te llevas un gel, te lo metes aquí, el bolsillo del pantalón delante o de atrás, donde pilles, y llevas el gel, y el móvil también, el móvil yo lo llevo detrás ahora, ¿no?, pues si no, un bolsillo, un móvil pequeñito, algo lo justo para la llamadas, ¿vale?, y entonces van metiendo agua arriba o isotónica lo que lleves, y el traguito de gel, ¿vale? Y va bastante bien, va bastante fino. Venirse con el estómago vacío, relativamente vacío, porque la serie de cuestas es lo peor que hay para el estómago lleno. Lo peor, ¿eh? La muerte. Y porque tú puedes rodar plano, sí, con recién mío. Puedes rodar plano, pero si de cuestas, recién comido, va fatal de pulsaciones, va asfixiado. Eh, ¿Qué iba a comentar? Bueno, eso, por ejemplo, nos hemos pasado, ¿no? Hemos ido demasiado abrigados, pero también no queremos ponernos malos. ¿Qué hacemos? Pues, eh, bueno, no hay que hacer nada, simplemente conforme va pasando el rato, nos irá, iremos sudando. Yo ya voy sudando, ¿vale? Entonces ese sudor nos helará, nos helará un poquito, entonces al final compensaremos, iremos con más peso, con más peso, que no hay que ir, con más peso porque iremos con la camiseta sudada, pero no tendremos la sensación de calor que teníamos al principio de arrancar, eso ya lo veréis. Tú arrancas y te has pasado de, hostia, llevo calor, llevo demasiada manga. Conforme vas sudando y vas mojando esto, ya no tendrás tanto calor, porque el mismo sudor te enfría. absorbe ahí el calor y te enfría, ¿vale? Y como queda un poco de ahí, te enfría. Entonces me refiero que la sensación de calor cuando te equivocas de ropa, es más al principio. Conforme pasa el rato, te acostumbras, el cuerpo, no sé, se regula un poco mejor, y ya digo, el propio sudor te enfría. Lo cual ya sabéis que es malo, pero qué es así, te hace el, el efecto contrario, te, te enfría un poquito, y al final ya... Aunque te hayas pasado de, de, de manga larga y tal, el cuerpo al final se acostumbra o se autocompensa un poco, ¿vale? Ya está. Eh, pues, nos guardamos el, el gel y ya digo, esto para hacerlo bien hay que hacerlo sin gel en la mano, móvil lo justo, isotónica ahí en una botella mala para que no sea un soft que no te lo roben, una botella que yo tengo de bici vieja, meto ahí y ya está, y, y... ir haciendo. Venga, vamos a bajar para abajo para que veas más o menos cómo suelo bajar más o menos aquí, eh, sin arriesgar, eh, razonablemente, digamos, una cosa bien, que está correcta, y que te permite eh, también entrenar, para cuando tienes pues, carreras como la de mañana mismo, haber estado entrenando en una zona muy parecida, y que no, no sea menos técnica que la carrera en sí, que tenga su complicación y las piernas se acostumbren a ir, es rápido, ¿no? Porque te acostumbes rápido a cambiar pies para un lado, a, a saltar regueros ¿no? de, de agua, vacíos, eh, huecos, a saltar. Te acostumes a eso. Si, si tú consigues encontrar un sitio eh, bueno para entrenar, que tenga un poco eso, tú sin darte cuenta te haces bueno técnicamente. Sin querer te haces bueno técnicamente, ¿vale? Venga, vamos a, a grabar un poquito suave. Esto lo he grabado ya hace un año o dos, ya grabé por aquí... En un poco más fuertes. Las raíces ocultas, pero bueno, normalmente tengo suerte, ya está, ¿eh? ya estamos abajo, ahora si hubiéramos dejado nuestra tónica aquí, pues nada, le pegaríamos el traete aquí, yo se lo pego a esta y ya está, y ya está, he bajado un poquillo más fuerte de lo que suelo hacer, pero que al final, para que quede un vídeo un poco animado, ¿vale? Un poquito más fuerte de lo que suelo bajar. Así yo haciendo series, ¿vale? Venga, vamos para arriba. subir más o menos subo así conservando relativamente voy a no hablar que si no me asfixio se me ha soltado se me ha soltado el cordón vamos a apretarlo bien fallo tonto fallo tonto mío porque esta es un par nuevo y no las tengo no las tengo ni siquiera muy apretadas es un par nuevo que ya me he comprado porque al final se va pasando la amortiguación necesitas necesitas más amortiguación los se van quedando duras me las voy dejando para me la voy dejando para, para... calle. O para... Cosas muy sencillitas. serie de cuesta entre ellas. Vale, ya está. Tiene un bolsito lo metes ahí. Estas son las RAS 4. Caliño y RAS 4. A ver, es verdad que... La amortiguación pues dura pues igual que... Que tiene la salmon Sense, que dura muy poquito la amortiguación. La suela sí que dura. Pero la amortiguación pues se pasa porque... Hay muy poquita muy poquita capa, es un 6 y... puede durar 400-500 kilómetros no duran mucho más en buena amortiguación o un poquito menos pero... si quieres que pesen poco Se nota mucho el no poder bracear con una mano. Totalmente. vamos arriba y ahora lo que haríamos si tenemos aquí la isotónica respiraremos un poco y beberíamos yo he bebido abajo no veo ahora porque este eso también va mal. Y ya está. Y nos pararíamos, no sé, 10-15 segundos entre que en la botella, bebemos, respiramos y nos vamos para abajo. Y ya está. Y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Y ya está. Y luego va bien. Antes, un poquito antes de las cuestas. O después, casi mejor después. Estás un poco ya en caliente, bien. Pues en el tramo recto. Compensar un poquito lo lento que no hace las cuestas. Las la cuestas no hace súper lento. Lo mismo que en asfalto así de velocidad. No hace súper rápidos, pero muy débiles en montaña, en subida. Tenemos mucha velocidad, pero nos faltaría toda la fuerza, ¿no? Digamos, como todo, como todo. Mucha velocidad, poca fuerza. Mucha fuerza, poca velocidad. Es así, hay que encontrar un poco el término medio. Entonces va bien, por ejemplo, cuando yo acabe las series, decir, vale, pues ahora el trocito hasta el coche. ...le meto un poquito de cañeta... ...no es lo lógico, eh... ...ojo... ...no es lo lógico... ...yo a los corredores les pongo... ...enfriar dos kilómetros... ...lo digo... ...vaya por ahí por delante... ...que es lo normal... ...tú vas a hacer sesión de cuestas... ...calienta dos kilómetros tranquilamente... ...o primera serie andando... ...para reconocer también el terreno... ...bajas trotando y dices... ...venga, ya vamos corriendo para arriba... ...vale... ...y lo normal es que cuando tú hagas seis de cuestas... ...que es ...el, el plato fuerte... Luego hacer dos kilómetros de enfriamiento, que es chino-chano, tranquilo, y era lógico llegar al coche no agobiado, no asfixiado, ¿vale? Eso sería lo lógico. Pero si quieres complicarlo y darle un poco más por culo al cuerpo, yo lo hago de vez en cuando, pues lo que hace es que dices, ya que estoy haciendo cuestas, que soy muy lento haciendo cuestas, que es un entreno muy lento, aunque es verdad que cuanto más inclinada la cuesta, más te embalas en bajada. Y también hay que decir que a veces le metes, que a lo mejor bajas a 13, 14 por hora. Pero bueno, pues en el tramo que es un poco de vuelta al coche, o a casa, decir, venga, ahora vamos a meterle zapatilla Tienes que esperar un poquito, porque después de las cuestas está un poco así como reventadillo. Entonces te esperas unos metros, que ya en plano, unos metros, y luego dices, vamos a meterle ritmo, ¿sabes? Entonces le metes, ritmete, ritmete. Como ya sabes que estás acabando, psicológicamente no tienes problema, aunque vas cansado. Y así... Eh, también entregarse un poco de chispa, un poco de velocidad, porque si no, la serie de cuesta en sí es fantástica para la montaña, pero un desastre para tener velocidad. Hay que hacer entradas de velocidad por otro lado. Eh, hay que hacer todo, ¿vale? Venga, voy para abajo. Y yo creo que ya está, ya no grabo más vídeos, se hace enorme de largo. Y ya está, a ver si me da tiempo de sacarlo, este y otro que tengo pendiente, hoy sábado antes de mañana, que es la carrera, para luego ya, cuando saque el de la carrera, que no vaya... Atraso los vídeos, vídeos de antes de la carrera, cuando ya he pasado la carrera, ¿sabes? Venga, que va muy bien a todos, Deu. Mucha suerte a los compañeros, compañero dos, que vienen a, traer, a Terra Negra a traer conmigo también. Mucha suerte a ellos y a más compañeros que también van a otras carreras. Mucha suerte este domingo y este sábado también, que también. Bueno, ya lo habrán hecho, ya lo habrán hecho. Venga, Deu.